Queridas familias nicaragüenses, me dirijo a todos y a todas. Más allá de posiciones políticas e ideológicas, todos vivimos en esta tierra. Y... Seguiremos viviendo en esta tierra... Hasta que Dios así lo decida. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Para poder trabajar, estudiar, recibir la atención de salud, construir escuelas, carreteras, ser solidarios para sacar de la pobreza y de la extrema pobreza a los hermanos nicaragüenses que todavía se encuentran en esas condiciones. ¿Cuál es la condición fundamental? ¿Cuál es la condición fundamental? ¿Cuál es la condición fundamental? ¿Cuál es la condición fundamental? Un pueblo necesita paz para trabajar, para vivir desde el hogar, en el hogar tiene que haber paz si no se destruye el hogar se destruye la familia y Nicaragua es nuestro hogar y tiene que haber paz tiene que haber paz y hemos escuchado los mensajes los demás mensajes solidario del de pueblo de Osetia del Sur su presidente nos ha traído ese mensaje del pueblo Osetia gracias compañero Anatoly Bibilov gracias Hemos escuchado las palabras y el mensaje del glorioso y heroico pueblo de Cuba, el pueblo de Martí, de Fidel, de Raúl, de Miguel ahora al frente, con una nueva generación, el relevo, nuestro querido hermano, dirigente obrero, Primer vicepresidente de los Consejos de Estado de la República de Cuba, compañero Salvador Valdés. Gracias por sus palabras, gracias por su mensaje, querido hermano. Y hemos escuchado las palabras vibrantes de ese pueblo... ...valiente, heroico... ...el pueblo de Bolívar... ...el pueblo de Chávez... ...el pueblo de Nicolás... ...hablando en la voz de una mujer... ...la compañera Delsi Rodríguez... ...Vicepresidente... ...de la hermana República Bolivariana... ...de Venezuela. Y... ...hemos tenido la oportunidad de compartir en este acto con una delegación de pastores evangélicos de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezados por el reverendo Ralph Drollinger fundador y presidente de Capitol, ministros, quien ha venido con su esposa Daniel y con otros hermanos que forman parte de esta delegación que ha estado en Nicaragua con motivo de esta celebración que le da la oportunidad de traerle su mensaje al pueblo nicaragüense, a todos los nicaragüenses. Hemos escuchado también las palabras del reverendo, nuestro hermano chinandegano, Antonio Bolaine, reverendo también, pastor. Y hemos escuchado también las palabras de tres hermanos sacerdotes. Representantes de la Iglesia Católica de Nicaragua, el padre Antonio Castro, el padre Bismar Carballo y Monseñor Edi Montenegro. Y agradecemos sus palabras también. Bismar, sí, ya lo mencioné, Bismar. Carvallo, claro. Fíjense, confluyen aquí en este día, en este 40 aniversario. Líderes evangélicos de los Estados Unidos, igual, igualmente hay líderes evangélicos nicaragüenses participando en este evento, y los hermanos católicos. Los sacerdotes que han dado también su mensaje y católico y evangélico comparten y compartimos, digo, porque yo pertenezco desde de, de niño, pues. Me formé en el catolicismo. Y aprendí a lo largo del tiempo que entre católico y evangélico hay un punto de unidad. Y es Cristo. Cristo une. Cristo une. porque Cristo es perdón Cristo es amor Cristo es justicia Cristo salvador de los pobres Cristo no nació en un palacio lleno de diamantes sino que nació en en un humilde pesebre ahí nació Cristo y su padre un carpintero y su madre una mujer humilde es decir Cristo es la esencia de la humildad y por eso es que podemos afirmar que Cristo está presente, no solamente en esta plaza, en este 40 aniversario, está presente en toda Nicaragua. Y... Cuánta solidaridad, cuántos compañeros, compañeras que se encuentran en esta plaza y que nos están siguiendo por la televisión y por la radio. Todos los nicaragüenses yo me atrevo a afirmar que el 99% de los nicaragüenses, independientemente de su posición política o religiosa, lo que quiere es paz, quiere estabilidad. Igual, igual ha sido a lo largo de la historia la lucha de la humanidad. La lucha por la justicia, la lucha por la paz, en medio de tantas guerras, en medio de tanta destrucción, en medio de tanta explotación, los pueblos siempre luchando por la paz. Y en estos tiempos, tiempos en los que Hay quienes alegremente tocan tambores de guerra sin pensar que al tocar tambores de guerra ponen en riesgo la existencia de ellos mismos y de su pueblo, los pueblos del mundo. Y estoy seguro que el pueblo norteamericano quiere la paz, quiere la justicia. Y... Aquí nos acompañan hermanos que fueron miembros activos del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica que participaron en operaciones militares en invasiones contra otros pueblos y que luego ellos entendieron que ese no era el camino de Cristo, que ese no era el camino de Dios, que ese era el camino del demonio, el camino de la muerte. Y hoy son, son, veteranos por la paz han formado un movimiento de veteranos veteranos de guerra de los Estados Unidos que están convencidos que el camino de la humanidad es la paz y entre ellos nosotros no podremos olvidar jamás a nuestro hermano Brian Wilson. Brian Wilson, que perdió sus piernas, que perdió sus piernas, Brian, cuando hacía lucha por la paz en los Estados Unidos, y se iban a acostar ellos con otros hermanos, sobre los rieles donde venían los trenes armados o cargados de armas para Centroamérica. Ahí se acostaban ellos para que no pasaran los trenes. Y sin ningún sentido, sin ningún sentido de humanidad, el, mal, el alto mando y el gobierno norteamericano dijeron que le echen el tren. Y les echaron el tren y ahí perdió las piernas. Brian Wilson, un héroe de la paz, un héroe de la paz. Bueno, hemos saludado al Padre Castro, al Padre Carballo, a Monseñor Eddy, y también hemos saludado al reverendo Raúl Dollinger, a su delegación y también al reverendo Bolaide. ¿Sí? ¿Sí? Ah, y el hermano Monzogo de Guinea Ecuatorial. Un saludado. Y les hemos dicho que ellos tienen las puertas abiertas aquí en Nicaragua. Aquí hay, no hay restricción para ninguna iglesia ni católica ni evangélica ya es un derecho del pueblo a optar a qué iglesia va en un pueblo donde la mayoría es creyente habrá su parte de la población que no es creyente y hay que respetarlo también y ¿Qué podemos afirmar este día, en este 40 aniversario? Uno, nuestra lucha por la paz, por la justicia, por la dignidad, por la soberanía. Eso lo reafirmamos el principio de la solidaridad con los pueblos hermanos oprimidos o con los pueblos hermanos que están siendo agredidos por el imperio como el hermano pueblo de Cuba 60 años ya de la gloriosa revolución cubana o el hermano pueblo venezolano o sea tienen que desaparecer de la práctica de la política mundial. Las agresiones de tipo económico, como se están practicando ahora, como nunca en la historia, sin límites ni fronteras de ningún tipo, utilizándose incluso como arma de chantaje para detener la emigración, que no se puede detener la inmigración hacia los Estados Unidos de Norteamérica, así como los primeros pobladores de los Estados Unidos, nadie los pudo detener para que llegaran desde Europa, desde Inglaterra, para apoderarse de las tierras que no les pertenecían a ellos. ¿Con qué razón pueden ellos cerrarse a la inmigración de nuestros pueblos? Y estoy hablando de los pueblos hermanos que tienen una migración mucho mayor. La migración nicaragüense si los Estados Unidos no es tan grande como la que tiene otro pueblo. Pero al final de cuentas, es un derecho. Igual es el derecho de los pueblos del continente africano de poder migrar, poder migrar hacia el continente europeo, donde también se les cierran las puertas. Son formas de agresión que se están aplicando ahora de una manera totalmente abierta, descarnada y agresiones de todo tipo que llaman sanciones. Y no podemos admitir sanciones, porque para que se aplique una sanción tiene que estar fundamentada en el derecho internacional de lo contrario ningún estado tiene la potestad de sancionar a otro estado el estado que actúa de esa manera sencillamente está cometiendo delitos de índole internacional y es algo insostenible y al final de cuentas, ¿quiénes sufren? Sufren los pueblos. Son los pueblos los que sufren. Sufren los pueblos. ¿Cómo se juega con la vida de los pueblos? Y estos son tiempos en los que tenemos que unirnos todos. Los nicaragüenses los centroamericanos, los mesoamericanos, los latinoamericanos y caribeños con el pueblo norteamericano para luchar por la paz en toda nuestra América. Y mientras tanto, queridos hermanos, queridas familias, queridos compañeros ¿no? a seguir trabajando como lo venimos haciendo los nicaragüenses aquí después de la destrucción que provocó en pérdida de vidas en pérdidas económicas en desempleo el intento de golpe que le quisieron llamar levantamiento popular aquí pero tuvimos paciencia y yo les decía a ustedes yo les pido a Dios que me dé la paciencia de Job y tuvimos la paciencia de Job pero todo tiene un límite Y estaba claro, y se fue descubriendo ante los ojos del pueblo y ante alguna gente que se había sumado de manera engañada, se fue descubriendo que no había tal levantamiento popular, que eran los mismos intereses de los explotadores de siempre, que eran los mismos intereses de los que asesinaron a Sandino, que eran los mismos intereses de los somosistas los que se juntaban para intentar derrocar al gobierno, al gobierno del pueblo, al gobierno sandinista. Eso es lo que quedó claro. Y detrás de ellos y con ellos, siempre, siempre, la mano del imperio, clarísimamente hay la mano del imperio. No solamente... Pero no una es especulación, sino que es una realidad, como fue una realidad que en Nicaragua tuvo un presidente yanqui, increíble, y reconocido por el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, William Walker. Pero quienes los trajeron, los mismos patria de hoy, que le piden a los yanquis que le impongan sanciones a Nicaragua. Ellos, ellos, son los mismos que trajeron la tropa Yankee tras el derrocamiento de Celaya y donde luego se levantó Sandino y luego de derrotar la intervención Sandino, entonces los Yankees ocuparon a Somoza. Para asesinar a Sandino es la forma más vil y más cobarde después de que el presidente lo invitara a una cena. Y cuando Sandino viene a la cena, lo capturan y lo asesinan. ¿Quién somos? Puestos por los Yankees, armados por los Yankees, defendidos por los Yankees hasta el último momento durante más de 40 años la tiranía somosista. Por eso bien lo decía el padre Castro, 40 años, recorriendo el desierto de este pueblo hasta que el final, la luz, gracias a Dios, gracias a Cristo, el 19 de julio de 1979. Y a continuar trabajando como lo estamos haciendo, con el coraje que tiene el nicaragüense, para ser creativo, para trabajar la tierra, para desarrollar la agricultura, la ganadería, para promover nuevos emprendimientos, para promover el turismo, para participar en las obras de construcción. Que estamos desarrollando a pesar de los recortes del presupuesto. Seguimos construyendo carreteras, seguimos construyendo caminos, seguimos construyendo escuelas, puestos de salud, hospitales. Gracias a Dios y gracias a la bravura y al coraje de este pueblo. Y yo invito a todos los nicaragüenses... A que sumemos esfuerzos en esa dirección, en la actividad productiva, para ir erradicando el desempleo, para ir erradicando la pobreza, para ir mejorando todas las condiciones económicas, sociales del pueblo nicaragüense. Y de esa forma, ganando el pueblo, ganamos todos. Y la solución es, con el ejemplo, como lo está haciendo el pueblo, trabajando, trabajando, trabajando todos los días. Desde el trabajador o la trabajadora que tiene el más sencillo y humilde empleo por cuenta propia, hasta el asalariado. Todos trabajando con una gran mística... Con gran amor a la patria, con gran amor a la paz. Y ese es el camino que tenemos que seguir construyendo, que tenemos que seguir desarrollando. Y el diálogo, ¿el diálogo con quién? ...con los campesinos, con los obreros... ...con los pequeños empresarios, con los artesanos... ...con los productores pequeños, medianos y grandes... ...con todos aquellos que estén dispuestos... ...a trabajar por la paz y por la producción económica... ...y social en este país, para lograr el desarrollo económico... ...y social en este país. es el único diálogo que tiene sentido... El único diálogo que tiene cabida en las actuales circunstancias históricas que vive Nicaragua. Y luego en su momento vendrán las elecciones. En el 2021 vendrán las elecciones. Y nosotros, ahí sí, nosotros, bueno. Nosotros ya estamos preparados para ganar esas elecciones. Y se harán las reformas, los ajustes que sean necesarios y correspondientes dentro del marco de la ley, dentro del marco de la constitución, reformas a la ley electoral. ¿Para qué? Para que aquí nadie venga a quejarse después. ...que les robamos las elecciones. Y yo les he dicho... ...a esos que se ponen... ...a andar repitiendo... ...que hay que hacer ya las elecciones. ¿Y qué quieren? Que los barramos... ...y después salgan diciendo... ...que les robamos. ¿Sí? Porque eso saldrían diciendo... Pero además no está con la Constitución ni está con la ley. La ley es clara, la Constitución es clara. mande elecciones en el mes de noviembre del 2021. Entonces, a trabajar ese camino, que es el camino que permite dilucidar las diferencias políticas ideológicas en el actual momento histórico que vive en Nicaragua permite dilucidarla a través de los votos. Y nosotros tenemos la confianza y la convicción de que este pueblo sabrá defender sus intereses, sabrá defender sus derechos sabrá defender la soberanía de la patria como lo ha venido haciendo a lo largo de esa historia y sobre todo en los últimos tiempos. Queridos hermanos, queridos compañeros, sé que este ha sido un acto bueno, que ya tiene unas cuantas horas. Sí, sí. Solo de estar llegando aquí a la plaza, empezaron a llegar desde la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Y ya van a ser las 7 de la noche. Faltan 15 minutos para las 7 de la noche. Y... ¡Qué disciplina! ...disciplina... ...consciente... ...voluntaria... ...aquí nadie está a la fuerza... ...aquí nadie está obligado... ...aquí está... ...el que tiene la voluntad y la decisión... ...de expresar... ...la defensa de su patria... ...Nicaragua... ...la Nicaragua de Darío... ...la Nicaragua de Sandino... ...la Nicaragua de Adrián Gen, ...la Nicaragua de Andrés Castro... ...de Celedón... ...la Nicaragua de Carlos... ...cuarenta años... ...queridos hermanos... ...cuarenta años... ...y... ...seguimos... ...en la lucha... ...seguimos... ...en la lucha para alcanzar nuevas victorias en este 40 aniversario del triunfo de la revolución, que también es el primer gran aniversario del triunfo contra el golpismo. Aquí... ¡No se rinde! Aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, morimos con la verdad, defendiendo la justicia. Aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, de rodillas solamente ante Dios nunca ante los invasores ante los opresores aquí gracias a esa conciencia cristiana socialista y solidaria ni nos vendemos ni nos vendemos It is.